¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy con José y vamos a hablar de fútbol. Hola José. ¿Qué fue lo mejor del 2018? Bien. ¿Por qué? Pero jugó bien, pero no fue a los octavos finales. ¿Por qué? que ganó caliente, pero no fue ¿Cuál fue el mejor partido? El grupo de Australia ¿Por qué? Porque metió goles ¿Quién metió los goles? Guerrero y Bueno, la semana que viene seguimos con otro video